¿No podía entrar al sótano? Matías. Eh, por favor, yo ya te di la casa, pero no por nada del mundo Ahora sí ese sí, sótano todavía. No he podido sacar todo lo que está ahí. Y por nada del mundo. Si entras, abras la puerta esa, en serio, pero está prohibido que entres. En siete meses yo voy a volver, ya con el carro listo, porque bueno, el carro viene en siete meses. Entonces, por favor, no se te ocurra abrir esa cosa. Ok, ok, ok. Mm, ya me acordé por qué. No, man, es que me muere la curiosidad. O sea, no puedo resistir, ¿sabes? ¿Qué? Me voy a atrever y voy a entrar al sótano Bueno, acá sí está muy oscuro ¿Dónde está esa luz o cosa esa? eso? Ah, ahí está, la encontré Voy a explorar ahora el sótano y me importó un pepino si duró todo un día completo viendo cada secreto de acá Cinco horas después Qué cansancio aunque espera, creo que algo anda mal. ¿Qué es lo que el señor? Ah, ya me acordé. ¡Una puerta! No he visto ninguna puerta hasta el momento. Voy a volver a buscar y vamos a ver si la encuentro. Cinco horas después. Bueno, ya llegué a la puerta. A ver, ¿cómo voy a hacer para abrirla? Porque, o oh, puede ser que esté con can. Ok, ¿sabes qué? Ya voy a abrir esa puerta y puede ser que no esté con candado. Igualmente, vamos a ver. ¡No puede ser!